Hola a todos. Mi nombre es Romina Torres, soy jefa de las áreas de investigación y de docencia de la Biblioteca Biomédica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sé que están de aniversario, están cumpliendo 10 años en estas jornadas Temas Actuales en Bibliotecología y quería aprovechar la oportunidad de mandarles un gran saludo. Yo pude participar en esta jornada, estuve en la número 5 que se realizó el año 2014 presentando el tema del de bibliotecólogo como coautor en las revisiones sistemáticas del área de la salud. Fue una súper buena experiencia tanto como ponente como oyente de las demás presentaciones, eh, así que no me queda más que eh, felicitarlos por esta gran iniciativa que se esfuerzan en desarrollar cada año.